Me siento distinto porque puedo crear. Hoy os traigo un super haul y muy bonito, un haul de compra de Rocío de Mastercraft. Y yo creo que es muy bonito, pero claro, no soy objetiva. Paso a enseñaroslo y vosotros me decís. Mirad, lo primero que compré fue este sello de este perro que se parece mucho a la perra de mi hija, a piña. ¿Veis? Y mira es de caucho y es así, fijaros, es grandecito, ¿eh? Y me pareció buenísimo, la verdad. Y compré este y compré este para Halloween, que también me parece súper bonito, que es la calavera con la rosa. Incluso yo he visto tatuajes con este, es de caucho también, ¿eh? Brillará, brillarás brillarás A ver, es que lo quiero sacar porque está aquí el código de barra. Ahora, mira, es este, ¿veis? Que es la calavera y esta es la calavera y es de caucho, ¿ves? Me parece muy chula, a mí me ha gustado mucho y, la, y la, la perra también, me ha gustado un montón. La verdad, si te digo que en la mano me gusta más el perro que la calavera. Porque la calavera yo pensaba que iba a ser un poco todavía más grande Pero el perro me ha, me ha gustado mucho El perro es muy grande Al lado de la calavera, la calavera es muy chiquita No me acuerdo del precio, la verdad Pero los compré También puso en preventa, mira, estos sellos que puso Madre mía, un montón Y es que valían un poquito caro Y entonces yo compré solamente estos También son de caucho También lo compré para Halloween Llegué una vampira Mira, qué bonita es. ¿Veis? No, estos son de silicona. Anda que yo... ¿Veis? Dulces sueños. Noche. Algo, Nike. No sé lo que significa. Tendré que buscarlo en el móvil y... Y traducirlo, porque yo no tengo ni idea. Pero es súper chula. Me gusta mucho. Y cogí este sedito también. Que luego lo guardaré, porque si no... ¿Qué más? Mira, compré este otro sello, que es este gatete. Que va encima de una calabaza, también para Halloween. Es este. Y este también es de silicona. Y es bastante... De tamaño bastante bueno. Mira. No sé si se va a ver así. Es que, aunque le quite el plástico como tiene este por encima. ¿Veis? Y me parece que es muy, muy bonito. A mí me ha gustado. A ver, después tengo que colorearlo y tal. Me gusta mucho, mucho. Es muy bonito también. Y el de la vampiresa me ha gustado también un montón. ¿Y por qué guardo esto? Porque después ya no me acuerdo de cuál es uno y de cuál es otro. Entonces, lo meto aquí, que tampoco voy a tardar tanto. Y ya está, lo corto. Bueno, ¿qué más? Eh, mira compré la tinta de Distress Vintage Fotos, las grandes, porque yo es la que más utilizo, la verdad y, y entonces pues me compré una que también la tenía y me la compré ¿qué más? A ver, puso de oferta eh, mmm, todo prima o sea, todas la, las cosas de, de prima y yo me cogí algunos algunos álbumes porque a mí Prima, también me gusta mucho. Quería deciros que todos los papeles han subido. Daika ha subido cada papel un montón. Eh, cada papel sale ya a 1.50. Eh, Graphics 45: los papeles de luz están en 33 euros. En fin, que esto vamos a tener que dejar de hacer o de comprar. A ver si acción se, se Mira, y se viene a para para. La... Mira. Estos son los papeles que yo me acabo de, de dar cuenta que metió la gamba. Trae, sí, porque sabes qué? que he puesto el, el celo que he cortado encima de uno de los papeles. El primero, bueno, no le ha pasado nada. Mira, como es de 20 por 20, os lo enseño así, que así lo vaya a ver. Etiqueta por detrás. Este mismo, a ver cuántos trae de cada, cinco hojas de cada. O sea que pasamos este sería el siguiente y por detrás así este y este trae 5 de cada y pasamos al siguiente que sería este y por detrás así ¿veis? muy chulo el siguiente sería este y por detrás así me parece también muy, muy chulo, voy a quitarle así. Pasamos el siguiente me encanta este que por detrás va así. Me gusta por delante y por detrás. porque a mí las flores me gustan un montón. Y entonces pues este. Este sería ya, creo, sí, el último que sería así y por detrás así. Como flores pero así como muy diáfanas, ¿no? Muy que tengo que hacer ahora un colgante muy diáfana y ya está ¿ves? esta sería la colección se llama pues oh, no tengo ni idea Sweet suite, ah, Sweet suite, Fewich hojas 30 hojas ¿ah? y cómo se llama la colección pues no tiene nombre aquí esto es o oh, aquí lo va a ver su prima porque yo no lo veo candinga, eso lo que pone la verdad, no, no, no logro leerlo ¿eh? este ¿qué más? vamos a seguir con prima, voy a poner esto aquí a ver, con prima esta fue otra de las colecciones muy rosa muy bonita, 30 papeles 5 9, de 20 no diré de 20 por 20 en realidad es de 20 con 32 milímetros, pero bueno y... Y cinco, seis diseños y cinco hojas de cada diseño, ¿vale? De 20 por 20. Vamos a pasar a verla. Mira, esta es muy, no sé, muy de verano, ¿no? Los cotones. trae cinco de cada. Por detrás es una madera desgastada. La siguiente sería Esta, que no sé, es como un globo, un globo aerostático y por detrás así, rosa. Rosa con, con lunarito Y como con, como si con un pincel Hubiéramos hecho así Y hubieran caído gotitas negras Pues tal cual Esta sería la siguiente Que por detrás sería con tarros con flores ¿Veis? Que también es muy chula Esta sería la siguiente Que son Coronas florales Y por detrás igual Una playa, el globo Es mona esta colección es bonita ¿Vale? Eh, a ver, que yo vea. Mmm, sí. Ahora pasamos a la siguiente. Que es esta, es la misma. Está esta. Bueno, la podéis ver aquí. Esta. Y por detrás, así. Hacerme lo cotón. Y la última, que es esta. Es muy bonita. Mirad qué bonita. A mí me gusta. Y por detrás. Así, nota musical, una partitura, vamos, muy adornada y tal, muy bonita. Pues esta sería la otra colección. Que si no leo esa, esta tampoco. Es que mirad, yo no sé si lo vosotros lo podéis ver, porque es que parece que pone peach melocotón tea, te de melocotón puede ser peach peach tea ¿no? No lo sé Y esta, mirad, a ver si vosotras la veis Porque es que yo no lo veo Está escrita con una Caligrafía un poco rara No sé lo que pone No sé, no la veo bien Seguimos Para bingo De prima, pedí flores Las que, a ver Todas venían igual, entonces yo cogí Las que más traían Que son las más chiquititas, claro Y y cogí, una, cogí unas cuantas A ver. Bueno, pues irán saliendo Porque ahora aquí no las veo Pero yo sé que cogí más Cogí varias flores Esta entre otras ¿Vale? Mira, de De prima De la de... Bueno, esta es eh, otra colección Trae esta Son chibuar, eh. adhesivos Esto y esto y es, no sé, de esta colección auto pegatina, chivoa, sticker, 26 piezas es que no sé cuál es, eh. no, no sé qué colección es Mira por aquí pero la, no trae melocotones, eh, así que de la de melocotón no debe de ser pues esta ¿qué más? a ver, mira, de prima también me pedí esta otra colección, que está de Navidad, de 20x20, porque esta estaba muy asequible de precio. Y entonces las de 12x12 ya se me iban, la verdad, de precio. Y entonces cogí esta. Total, que con esta se puede trabajar bien. Entonces, esta no es la de este año, que ¿eh? Esta ya tiene, yo creo que ya tiene tiempo. ¿Veis? Esta. Igual. 20 por 20, 20 con 37 con 37 milímetros. Eh, 8 modelos de hoja y 4 de cada. ¿Veis? Así. Y por detrás una hoja como de una contabilidad, una oficina. ¿Veis? Vale. Esta sería la siguiente. Abeja, mariposa y coronas florales. Y por detrás claveles. Muy chula también. Esta me gusta más que ninguna. Esta, yo digo que de Navidad porque para mí me parece más primaveral. Porque trae al niño este, al angelito este con la corona. Aunque no se le ven la alas, pero lo mismo que es primaveral. ¿Veis? Y por aquí estas. Esta que es la Torre Eiffel con esta señora y por detrás, ah, así. ¿Veis? Trae cuatro. Aunque de aquí. Estoy contando 5. Mira, 1, 2, 3. Ah, no, 4. 4. Esta y por detrás, así. Esta sería la 4. Sí. Esta se parece mucho, ¿verdad? Y por detrás, así, con trocitos de papel. Se parecen mucho una a la otra. Esta de corona. Y por detrás las coronas van así A ver Esta de etiqueta que por detrás va así Y yo creo que la última es esta Que lleva ahí como una especie de reina de la hada o algo Y por detrás así Pues esta Y esta que, a ver esta si sí puedo ver qué va Es que no sé lo que pone, Branca. Fran García, mmm, miel, se llama miel Miel Es de Fran García y se llama miel Pero esta Prima, ah, pegatina Pero no pone que sea ninguna colección especial Pero esta la puede ir con esta, ¿no? Esta, la verdad es que estas son tonos más suavitos, ¿eh? Esta es más... lleva foil dorado Bueno, no sé Esta ¿Qué más? De prima, de esa colección que os acabo de enseñar, esta. ¿Veis? Que aquí lleva... El niño, estos son los chisboas, 26. Y los efímeras. Que los efímeras no son de esta colección, ¿eh? A ver. Esto, sí es de esto. Esta desconocida. Es... Y esta... Que son estas, ¿vale? Que son 29 efímeras y están aquí. ¿Veis? Que son todas estas que hemos visto aquí. Está la mujer con el gorrito, en fin, esta. Y llevan, ¿veis? Foil dorado. De estas dos. ¿Qué más? Vale. ¿Qué más? De prima, yo creo... Aquí nada más mira de hecho par, solamente pedí eh, los chipboard creo porque pues no pediste la colección entera Mercedita Esta, que ahora paso a enseñaros y estos son los chipboard ¿vale? que solamente lo traen por una cara por aquí no trae nada son estos ¿Mm? de Pascua y os lo enseño ahora voy a quitar esto de aquí para poder enseñar Porque este es de 30x30 ¿Veis? Esto Es esta Y los igual... Aquí vienen pegatinas La Pascua será si yo quiere este domingo Pero yo tengo la vida muy guiada Y no, no he podido hacerla Mira, ¿Veis? Es preciosa, ¿eh? A doble cara Mira, mm, cómo huele Así, por detrás de cuadritos Así Esta, que me parece súper bonita Por detrás, así Esta con los huevos Por detrás, flores Muy chula Esta con etiqueta No, tarjeta de Project Line Y por detrás, zanahoria Esta es muy bonita también esta con flores, súper alegre. Y por detrás conejitos en azules, con el rabito en blanco. Estas que son cestas con huevos de pascua. Y por detrás, rosas con lunaritos blancos. Muy chulas. Y aquí, ¿se volverían a repetir? No. A ver. No. Yo creo que no. No, porque estas son más cuadradas que la otra. Sí, estas son más cuadradas. Esta es otra. Por detrás, flores. ¿Veis? Muy chula. Esta. Y por detrás, mira qué bonita. Flores. Estas que son de huevo. Y por detrás cuadros verdes. Estas que son tarjetas de Project Light grandes. Y por detrás, me encanta. Este colorido. Muy, muy bonito. Este... Y por detrás, mira. Y por último, la última hoja, que es la que me he enseñado, que serían las pegatinas. y Son gorditas, ¿eh? No son muy, muy delgaditas. Y me parece una cucada de colección, la verdad. Mm. Pero lo único malo es que como sigan subiendo, pues nada. Yo qué sé. Que, que suba, bueno, vale, pero es que sube muchísimo mucho He más ¿Sí? esta que voy a meterle el archivo adentro a ver si puedo no así no no entra bueno así ah, esta con esta Ah, mira, aquí están las demás flores, ¿ves? Yo chiquitita y que traigan muchas, porque además encima se salen por aquí, porque son muy chiquitas. Celeste, no es celeste, es verde mini y rosa, y aquí tres clases de rosa, no, dos clases de rosa, una es como salmón y este verde un poco triste. Bueno, ahí estamos, estas eh, de la colección de, de esta de, de prima mira, me pidí eso porque me parecieron muy bonitos y como ya Alie Frey no me va a traer cuenta a pedirle porque cada vez que te manden un paquete me van a cobrar 5 euros pues dije, bueno, pues las compro y además me parecen muy bonitas y estas también a no ser que venga paquete combinado y no siempre viene paquete combinado yo voy a pagar 5 euros por, yo que sé, ni por 3 euros Voy a pagar 5 euros, son 8 más elipsis Pues ya me contaré. Pues todo esto es de esta colección Los panales con la abeja ¿Veis? Aquí, no sé lo que será, un abejorro Mariposa y abejita Muy bonita, esta es muy bonita ¿Qué más? Esto lo enseño ahora Que son los regalitos este me gusta mucho Mira, pedí Este Estos troqueles ¿Veis? Que es pues de este. De Studio Light. Esto. Estos troqueles. Uy, está vivo. Este. Había mucho, ¿eh? Y después este de esta puerta de Studio Light también. Pedí esos dos troqueles. Que me parecieron súper bonitos. Y los compré. Podían darme juego y tal. Pues, y los compré. Y después. Mira. Sacó Graphics 45 a muy buen precio, no todavía ha subido. Y compré esta, que a mí los girasoles me encantan. Que os oh, paso a enseñar. ¿Veis? Viene con las pegatinas. Trae estas dos. Y después, mira, es esta. Por detrás, como siempre, trae plantilla. Mira qué bonita. Me encantan. Y por detrás, así. Mira. Son muy bonitas, así. ¿Veis? Por delante, por detrás. en dos de cada. Esta. Muy bonita. Y por detrás. Mirad. Es así. ¿Veis? Me encanta. ¡Estoy grabando! Esta, que mirad bonitas por detrás. Y por delante también. Muy chula. La siguiente es esta. Que se puede recortar. Vamos, se puede recortar. Por detrás. Así. Es un panal. Esta, que el fondo es igual que la otra, pero el fondo es rojo y blanco. Y por detrás, así. ¿Veis? Muy bonita. Esta, más básica. Y por detrás, con rayita esta que me parece súper chula son las abejas, los panales, las flores y por detrás así muy chula esta que son tarjetas de proye y por detrás son abejas ¿ven? que son muy chulas y por último, esta es muy bonita también. Y por detrás, pues parece el cuerpo de una ovejita. Esto lleva panales. Llevan panales. Que no sé si se verán ahí. Así. Pues y por detrás, pues ya ve Me encanta. Son muy bonitas. Bueno, es que para mí son muy, muy bonitas. Y a muy buen precio y creo que, que merecía la pena porque con el subido han dado estos papeles claro que estos papeles han subido también porque estos papeles son americanos no son de aquí son muy muy muy chulos son muy muy chulas y con esta colección pues pedí los efímeras bueno, aquí le llaman, ¿cómo le llaman aquí? Sí, efímeras, bien digo. ¿Veis? Son muy, muy bonitos también. Y también compré los chipboard. Están aquí. Si llegase deluxe, esto vendría aquí dentro. Pero como no, viene fuera, hay que comprarlo. Y esto, lo efímeras. Que me parecen súper bonitos. La verdad, que esta colección... Me ha enamorado. A mí es que de verdad que las flores todas. Y los bichos también me gustan todos que me piquen. Pero a mí me gustan. Y por último enseñaros la última colección que compré. Que la, la voy a poner aquí. Que es esta. De graphic también. ¿Veis? Que esta se llama... Colección... No, no sé cómo se llama. Único... Upper craft, eso no creo que sea. No sé cómo se llama. Esta tampoco es deluxe, eh, que no lo pone os la enseño, ¿vale? Mira. La portada, como siempre, es gordita porque por detrás están su y eso. Mira, qué bonita. Muy, muy, muy primaveral. Por detrás, así. Qué bonita ¿eh? Esto que voy a poner así. Muy bonitas, dos de cada, ¿eh? Mira esta rosa de piti mini Qué bonita. Y por detrás, así. Esto es clásico de grafi Este es muy muy bonito. ¿Veis? A ver. Este, mira qué bonito. Son prendas interiores femeninas. Y también flores, abanico. Es muy bonita. En azul y blanca. Y por detrás, así ah, me parece muy, muy chula, muy, muy bonita. ¿eh? Mira esta, qué bonita, me parece la casa de casa tarradella. <risa> Mira por detrás, muy bonita también. Estas son eh. ¿Cómo se va esto, las tiras, ve aquí, las tiras y, y tarjetas de proye o postal card y así por detrás. Trae dos por detrás en verde, muy chula. Esta con la flor azul parecen violetas, pero por abajo, pero por arriba son azules. Mira qué bonita, este es muy bonita. Muy, muy bonito. Estas parecen campanillas o yo qué sé qué. Y por aquí, así. Muy chula. Y esta que igual, volvemos a las tarjetas. ¿veis? De distintos tamaños. Y por detrás, así. Y las dos hojas de. De pegatina, porque esta como tampoco es deluxe. Los chisboa, si los quería, había que, que comprarlo. Había que comprarlo aparte. Bueno, pues esta es la colección. Y aparte, yo compré los ve y compré los efímeras que yo creo. Y también tenían postal card o sea, son tarjetas postales ¿no? para escribir una postal pero yo no las cogí porque yo no me gustaban vamos, no me gustaban sí me gustan pero no las voy a dar uso la verdad ¿Ve? y cogí esta y por esta compra Rocío ah, perdón compré esto que esto es para Halloween mira es de Fimo ¿Veis? y traen fantasmas telas de araña murciélago gato negro trae un montón, ¿ves? mira Mirad Es que no las puedo abrir porque van a salir cada una. Y esta otra igual también para Halloween. Esta trae en cara fantasma también ante las araña Yo creo que he cogido pero que las dos son iguales Bueno, pues esta. Y Rocío por la compra me regaló esto me lo regaló otra vez y me encantan. Son unos cucos en bronce, en oro viejo Sí, en oro viejo. Mira. Son muy bonitos. Son de es Scratch gratis Es que me tengo que parar porque... En inglés, mira, qué bonitos son. Yo ya lo he puesto en alguna... Poque y eso. Y me gustan un montón. ¿Veis? Son muy chulos. Y trae uno, dos, tres, cuatro, cinco... 6, 7, 8, 9 y 10. 10 unidades. Las saco de aquí porque van al otro lado. Y después rocío siempre nos manda, eh, Nos manda estos trocitos de papel. Que bueno, que valen para muchas cosas. Desde para hacer un marca página. Pues veis. Mira un abecedario. Pues para hacer cositas. También nos valen Un marca página. Yo que sé, un tag. ¿Ve? estas se pueden recortar por atrás verde esta por atrás, mira esta por atrás es la misma esta que parece como de navidad más que parece, no, que lo es porque es un árbol con la flor de pascua en blanca en fin, esta que también se puede recortar por detrás igual estos son tags de navidad y estas pues esto me lo regaló y después a ver, me ha regalado esto que yo no sé lo que es. Es que no tengo ni idea. Le tengo que preguntar a ella porque no, no. No tengo ni idea. Y aparte también me regaló que esto es una pasada. Esta mujer se ha vuelto loca conmigo. Mira qué bonito. Esto no sé lo que es. Yo sé que vale para algo y creo que lo he visto, pero no sé para qué vale. Mirad qué mona. La osita. Ahí durmiendo en la nube. A ver si veo... Mira, qué graciosa. No me iré. Es que son una cucada, la verdad. Mira. Pero es que hay más. Mira, este montando en bicicleta. Mira, qué mona. Con el gorro, el chico. Este es la luna. Precioso. Asomándose a la luna. El aviador, mira que bonito Y este Que es llevan dos flores Es súper mono Y yo cuando lo vi Dijo, qué cosas monas De verdad que hace unas cosas monísimas Para un álbum de bebé para, para un móvil De estos que se mueve con el viento Me encantó Tengo que empezar ya a pintar Es que no me da la vida, no tengo tiempo para nada De verdad cuando no, una cosa es otra. Madre mía, Qué intensidad de vida. Palabra, ¿eh? Y esto que... No me acuerdo para lo que es. No lo no sé, esto se tiene que colgar. Y yo no sé si esto... No sé para lo que es. Esto es para colgarlo, eso está claro. ¿Para meterlo y pasarlo de aquí para allá? No, porque aquí hace una curva. Suscríbete. No tengo ni idea. Dale a like. Pregúntale Me quiero acordar pero no puedo. Pues nada chicas, esto es todo lo que le cogí a Rocío en más scratch. Espero que os haya gustado. Yo creo que son unas compritas muy provechosas. Creo que ya va a venir todo súper subido. Así que bueno, pues está muy muy bien. Los regalos me han encantado. Vaya pasada de regalos Rocío, que me han encantado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por pasaros a ver a verlo, por vuestros comentarios. Y nada, si queréis, pues nos vemos en la próxima. Que Espero que sea pronto, porque me queda una compra de Teddy por subir. Bueno, pues nos vemos. Cuidaros. Chao. Thank you.